al poder está en tu dedo oh. todas las semanas puedes elegir entre dos de tus shows favoritos el más votado los domingos tendrá su especial me gusta mucho tu idea los Ajá. elegidos de la semana son Pepa, Salinero oigan, ¿creen que soy tan apuesto como él? entra a tu y vota tienes tiempo hasta el jueves tu dedo en forma, porque va a tener que trabajar mucho. Kids en control. El sábado a las 3 de la tarde,